Desde que arrancó el programa sí. y ya está con nosotros. Gracias al pelado que está atrás de cámara. El que que, me dijo, menos sí, mal que atendimos. Que llegó. Y llegó, señoras y llegaron. Sí. Le damos fuerte aplauso a Brian Cichalma. Bienvenidos, chicos. ¿Cómo les va, chicos? Hola. Bienvenidos. Buenas. Buenas. Buenas. Buenas. Buenas. Buenas. Buenas. Buenas. Un placer tenerlos. Eh. Un placer. ¿Cómo estamos? Transitando un poco las emociones que viene a traer todo esto el exitazo de la peli 1985 sí. que, que estábamos hablando y además porque el elenco es de lujo ya va formar parte de esta peli debe ser gol de media cancha para ustedes que son actores muy jóvenes, a pesar de que ya tienen su carrerita, ¿eh? ojo, ojo ya vienen transitándola, te escuché ahí nueve años sí nueve años hace nueve años que estudio actuación claro. todos los años pasaron cosas increíbles claro. pero bueno el año pasado fue como una coronación a, a algo que no me, ni me lo esperaba wow. fue, fue fue tan impactante todo lo que sucedió a partir de esto que que nada tratando de, de decantar toda la información que me, que, que me trae que es mucho un poquito lo que está viviendo yo creo que sí. Yo ¿Eh? creo que un poco, creo que nos va a ir cayendo la ficha a medida que pasen los años. Tratamos de abordarlo esto con la mayor responsabilidad posible y conciencia. Un poco cuando ya nos dijeron que quedamos en la película, sabíamos claro, que ser parte de un proyecto así, de, de tamaña producción y tamaño contenido histórico y social y político, wow. iba a traer como una consecuencia Porque grande. además están viajando, van por festivales. Sí. ¿Qué han hecho hasta ahora? Eh, bueno, estuvimos de... ¿Te por podido porque vienen, vienen? Sí, sí, sí, venimos del Festival de Venecia y del Festival de San Sebastián. Así es. Eh, wow. Que son el Festival de Venecia, el festival de cine más longevo de la historia. Una tremenda. Y... Nada, alfombra roja Con, con un sueño, una cantidad un, de información que Che, y ustedes ahí 27, ¿y cuánto me dijiste? 25 Y 25 años, y los tipos ahí parados, ¿entendés? Y decís, ¿en qué momento pasó todo esto? Porque sí. vos te fuiste de chiquito a Buenos Aires Sí Con el sueño de ser actor ¿Vos sos de Buenos Aires? Yo soy, sí Claro, también, Aires. empezaste muy chiquito eh, Estudiando, calculo de los y, nueve, y con, sí. Desde los 9 Desde los 9 años, de años Y sigan este festival tremendo Con grosos por todos lados y ¿Qué mínimo y, piel de gallina. Y la alfombra roja igual es como. Es una gran pregunta para todos. Llegamos ahí, era como, ¿qué? ¿Qué se hace? Acá? Claro, que sí, claro, claro, la vertical. Claro, tengo 30 <risa> fotógrafos acá, 30 fotógrafos allá. No dicen, base no base. ok, empezamos a pasar, bueno, ahora hay que pasar mira cool. por un lado, ah, mira te para el dicen. otro, te dicen un cocheo de instantáneo. De dicen, ah, ahora entran, claro. se paran de como un como lado, que no te saca una foto, después te da vuelta. No puedes ni pestañear, como no, no, chico, y los motores. No, me me me hey, hey, hey, acá, acá, acá, hubo trabajo previo. No, que me imagino los rulos ahí intactos. Pa, pa, le pusiste mucho fijador. No, yo no puedo decir lo que hago. Ah, ok, son secretos Tampoco le puedo decir, se los rulos, Que están casi tan Claro, cada uno tiene sus secretos, chicos. Está muy bien. Muy bien bueno, muchas gracias. Muy Está Muy bueno, trabajado, y, tiene mucho trabajo. Muy trabajado. ¿y eso, ahí, taca, taca toda la noche, escúchame. Eh, y además, el hecho de, de estar ahí y trabajar con grosso, bueno, ni hablar de Ricardo Darín, pero eh, todo, todo el elenco es tremendo uh -huh. también debe haber sido muy significativo para ustedes. Sí, era muy particular, bueno, justo con Brian también convertimos medio como un gusto de, de y admiración por ciertos actores. Entonces estábamos en la película y era, Mirá, <risa> Fíjate que ahí está Sí, está si son compañeros nuestros claro. Igual vos dijiste algo Que te escuché una nota muy eh, copado Es decir, estamos siendo parte de este claro, elenco Claro, sea, sí, somos sí, pares sí, de sí. ellos son Obviamente compañero. con la trayectoria de cada uno sí, sí, Pero sí. también digo, son parte del elenco no Era el todo. doble juego, era admiración Porque admiramos el trabajo de muchos compañeros Y a la vez bueno, vamos estar a la ah, altura Estamos Y cómo hacer también para mantener eh, Los pies sobre la tierra Porque también debe ser muy difícil y tómenlo bien, no creértela un poco Eu, estoy en la pelea claro. de Oscar Ricardo Darín Que probablemente vayamos al Oscar eh, Eu, ya ¿Cómo sí, haces sí. para, entendés? Manejar ese timing, de ese, el ego sí. Suficiente como para marcar Sí, me lo gané, pero no me la creo No, a mí me pasa que también como trabajo desde tan chico Sé que es una profesión que tiene un montón De idas y vueltas uh -huh. Y hay algo de decir, ok, esto es un fruto De muchísimo trabajo, de uh -huh. muchísimo camino De castings que sí, castings que no Muchísimas veces que he, he, he estudiado y me he entrenado de forma como totalmente desinteresada. Claro. Entonces estar en algo así lo, lo recibo con el mismo cariño, amor y agradecimiento con el que recibí tantos otros proyectos. Uh -huh. eh, entonces como eso, tranquilidad, claro. obviamente es un boom, uh -huh. es algo inmenso que nos excede a todos. Uh -huh. eh, pero creo que hay algo de eso que, que me okay. lo tomo con liviano. Y además las puertas que se abren después de esto, ¿no? me imagino no eso no lo sabemos nunca entonces, eh. entonces es como disfrutar lo que está sucediendo que es un montón disfrutar de estas cosas disfrutar de no por eso ya de haber sido parte de semejante proyecto de semejante peli las puertas que se les van a seguir abriendo porque va sí, y chico de ser infinito, digamos perdón la, el ranking de Óscar ¿eh? sí. está eh, dos para Rago Sí, que uno lo para abrir, la semana pasada Uno para Brad Pitt, muchachos, están ahí, ¿eh? Ay, ay, Actuales, ay, yo no sé, ahí Uno ahí. para chicos, claro. ¿qué, qué es el rodaje? Porque la peli es re fuerte uh -huh. Es una peli uh -huh. que la verdad es que uno no puede creer Y además uno se entera de muchísimas cosas Y supongo que ustedes también en la marcha tuvieron que estudiar Se tuvieron uh -huh. que topar quizás con, con testimonios eh, Hubo entrevistas, ¿cómo fue ese rodaje? Eh, bueno, fue primero un proceso de ir en, en mi caso yo empecé a estudiar historia desde el segundo gobierno de Perón eh, y todo lo que fue pasando cuál fue el, el caldo previo al juicio uh -huh. eh, mirando programas de televisión de la época no sé, leyendo historia leyendo el nunca más charlando con los fiscales reales que estuvieron en el juicio que claro. yo tuve la suerte de que Lucas Palacio, el personaje que yo interpreto, está vivo uh -huh. y nos mandamos mensajes wow. hasta el día de hoy. ¿Él bien, hablamos? digamos, con todas tus consultas, todo? Sí, ¿no? totalmente predispuesto a contestarme y decirme lo que yo necesite. ¿Y le gustó tu papel? Sí, sí, sí, no sé, no le pregunté ah, porque... no hablaron, bueno. Sí, sí, recontra, hablamos de la película, de todo, pero no entré a preguntarle. Ah, che, que te ¿cómo viste? Te, cool, lo hiciste, cool, te, te sí. hice bien, no, no, bueno, pero también el, Esas el, cosas el, no se preguntan. Pero es muy como... loco también tratar de conocer a una persona para ser él, digamos. Sí, sí, pero no era un, una imitación lo que yo oh, claro, hacía. Claro. No, no es que los imitamos. Sino fue componer Componerle. sobre lo que ellos nos contaban. Uh -huh. sí. eh, más que nada por evitar un poco esa fiscalía de contar, no sé, eh, el eh, lo el que chifre. se respiraba y uh -huh. el humor que manejaban, porque había mucho humor ahí, mucha mucha mucha luz sí. frente a ese contexto tan oscuro. Claro. Entonces eh, un poco de esas entrevistas que hemos tenido nos nos empaparon sirvié, de ese mundillo. En tu caso fue más difícil porque falleció, ¿no? Sí, sí, eh, Nicolás Corradini, sí. que fue el fiscal real, sí. que falleció hace 16 años uh -huh. y no no lo conocí claro. de forma directa. Sí tuve el honor de que cuando salía a la luz una foto de la película me escribe la hija, Estefanía, wow. y yeah. eh, una proyección, la tercera vez que la vimos fue con los personajes reales. Mirá. La vimos con, con los fiscales, con, con los jueces, con los jueces. Qué fuerte. y ahí me, y ahí conocí a mi hermana, <risa> a, a mi hermana Corradini, así claro. que sí, eso fue muy lindo. Wow. Ellos estaban emocionadísimas sí, y por no, suerte eh, por por supuesto él, él, él se, me, se me pegó también esa emoción eh, muy lindo de esas cosas lindo. que no se olvidan no espectacular chicos vamos a aprovechar los que los tenemos acá obviamente sí, tenemos sí. grandes actores eh, y entre colegas cómo entre colegas nos nos entendemos. ¿Colega? ¿Cómo no entendí? ¿Cómo no, ¿Cómo? Me está no, pero me estás dudando de no? Mi ¿Cómo? ¿Cómo? No? dos figuras. ¿De no se va a en los Oscar, ¿cómo poner? Es una artista tapada todavía no la descubren sí, sí, del sí. todo. Todavía no se han dado cuenta. Hay por que darle a tiempo, chicos. Sí. Pero como ustedes están aquí, que empezaron a hacer contacto, hace tantos años. Yo también, yo sigo acá. Yo en algún momento me van ¿Tiempo a, a Tiempo al tiempo. Tiempo al tiempo. Vamos a jugar un poquito a la actuación. Y le vamos a pedir oh. chicos, no, no le avisaron, ¿no? Porque no, las, chico, caritas, pelado, hizo las caritas ¿Quién les las caritas? ¿Qué no pasó con las abusos? Pelado, lado Se dice pelado. que se quiere rajar Chicos, si actúan frente a él Hemos el, estado, claro, estado en situaciones peores Se puede En claro, serio ¿Cómo cuáles? No, me no a saber. ¿es? Ah, <risa> Escúchame, ¿no? No voy a pedir que me chape. No, no tranquilo. No, por ahora no. Por ahora, por ahora ah, no. Ah, sí, en el sexto pasado, No, no. que no, si no, me se soy actriz, actriz, Yo me entrego soy a, la, a la experiencia. Yo también, yo también. <risa> Porque son yo actores. To, yo todo por mis hijos. Ah, no, no, esa era otra interpretación. Perdón, esa era Nazarena. Les pedimos que recreen a cámara la cara que pusieron... Cuando los llamaron por teléfono para confirmarles que habían quedado en el casting para la película que iba a protagonizar Ricardo Darín. Primerísimo primer plano, ver, señor director, chicos. por favor. ¿Dónde? Ahí, ahí. ¿Vamos con Brian primero? Ok. <ríe> Me mata. ¿Está? Ay, dale, dale. yo te hago el... Vos a decir el mensaje. ¿Listo? Sí, sí, sí. Si voy a decir el mensaje? Listo, ok. Brian, ¿estás confirmado vas a estar con Darín? Ay, no lo puedo creer. Es el momento más importante de mi vida. Qué alegría, qué felicidad. Y ahí empecé a decir muchas malas palabras. ¡Bravo, de... sí, chico! Me gusta ¿De que Braga sigue con el teléfono fijo. Se, se asaparon al fijo. No se <risa> el... Yo iba por todos lados con, con el teléfono fijo. Yo sabía que estaba en definición, entonces siempre tenía al lado. Vamos con Manu. Vamos. ¿Preparado? Vamos con Manu. Manu. Me gusta que Ay, tiene... No sé, este es con iPhone. Este mirá. es con iPhone. ¡Ay, qué chico! Android, Android. ¡Android! Pero el último, el que se dobla. Ay, Ay, Sí, bebé. Vamos, Manu. Vamos. Manu, quedaste para la peli con Darín. ¿Cómo? Dale, hombre. ¿Cómo? Hermoso. Sí, es verdad, quedaste. Empezamos a grabar el mes que viene. ¡Se enamoró! Bravo, chico. ¡Se enamoró de celular! Y sí, chicos, pero somos bueno, todos. estabas con tu viejo, ¿no? Estaba con mi viejo, estaba con mi viejo en la calle, pero ahora tenía que zamarrear. Sí, claro, claro. No. no, no podía contenerme, era una cosa claro. que lo agarré del brazo y mientras hablaba y, y tenía y este, que descargar sí, espera, por, ver, por algún lado. ¿Fueron algún muchas ¿qué etapas pasó? de casting o fue un casting, cuántas, cuántas veces fueron? Eh, fueron tres etapas de casting. Ajá. Eh, una Que había que mandar El, el Tu material Después el self tape Y después El tape eh, el el Porque yo tengo que saber Estas cosas Sí, sí, sí Porque le vamos sí. a ¿Self? Sí, Self, sí. Perdón Yo tengo que entender Un poquito más ¿Cómo? Acerca de este mundo Más que, lento, chicos eh, ¿Qué es self? ¿Cómo? Self-tape. self -tape. Self-tape. -tape. Self -tape. Self -tape. Self Autocasting. Ah, claro. auto ah, tipo un selfie. Claro. ¿Qué? Ah, yo eso soy bueno. Nah, ah. autotono. Ah, sí, yo soy como influencer. No sé si sabía. <risa> que bueno. se eh, eh, entonces, eh, primero que el celular, va a paisaje. A que Lo ah, tenés tener que tener en la mano porque ah, vas a actuar. Oh, ah, va con un a mí, vas a Iluminación. Buena buena iluminación. El cargador lo vamos a dejar ahí. ¿En qué localización? Lo hice en el departamento en el que vivía. ¿Y qué decía? lo hice en mi casa. ¿Qué No, eran las escenas, eran las escenas que oh. después castigamos y las escenas que después están en la película. Bueno, voy a apagar el celular. ¿Y tiene el micrófono? Sí. <risa> no, no, zona, actuar, no. De, no. Tranqui. Eh, cuando es un casting de, de publicidad o de televisión o de, o de cine, el, el celular si está bien el, y registra bien el sonido, está bien, es más que suficiente. Ah, suficiente. ¿Cuántas veces lo grabaron? La verdad. Dos, tres, no Ah, bien, ahí No son tantas Va, en mi caso no fueron tantas Tuvo sí. un compañero que se grabó un montón de veces Porque hizo su voz y la voz del otro y <risa> Oh, Ay, es el no, replicado. replicado Vamos sí. con el segundo a ver. Sí. Están haciendo una escena juntos Y a uno de los dos se les olvida por completo el texto oh. Su otro compañero de escena, ¿cómo lo salva? ¿Qué, se ¿Qué hacen? hacen? ¿Les pasó o no? Yo creo que seguir, seguir, sí, seguir Seguir hasta seguir, que enganche seguir el, pie. el hasta sí, que el otro sí, enganche el No pie, la no. otra vez vi una escena de Franchella que no podía Viste que te, se tentaban en casados con hijos sí. Y no paraban de reírse Entonces tenía que hacer la escena muchas veces Y peor, era como una tras de otra y cortaban Y ya medio que los puteaban ¿viste? Sí, sí, Porque sí. Es, es heavy Es como tenemos que cumplir también el sí, time, no La hora ¿sabes? de estar en televisión sí, es sí, complicado sí, sí, <risa> es, es terrible la hora no, no, no. Cara también, ¡Ah! ojo. Yo estoy entrando al en mundo de la Ah, yo estoy entrando, sí, sí, sí. Chicos, sí. yo estoy entrando al <risa> en mundo de la actuación <risa> Me gustaría que me ayudaran con frases típicas De la malas de las novelas. ¿Y cómo decirlas? Por ejemplo, no voy a dejarte que te quedes con la herencia de mi papá. ¡Wow! Okay, eso obviamente okay, me compe. Lo lo asustaron me los chis. Manos tembló sí, eso, sí. te di wow. miedo? Sí, sí, sí, sí. Pero dime. Y, y una frase que de mala, una frase de mala? Ay, eh, maldita liciada. Maldita no. liciada. ¿Qué no. salga la lisiada! es? Te la liciada en mi sueño. Maldita liciada. Eh, ¿Cuál otra? Mala de televisión? Una mala, sí. lo que quiera. A ver, ¿no Te puedo decir versión? lo que quiera como no la los de hijo, sabes qué? Te metí toda la vida. De alguna, alguna pareja? sabes qué? Te engañé. Amante? ¡Oh! ¡Ay! Hay alguna ahí es que dando cuenta. Está muy trabajado esto, chicos. Sí, sí, sí, sí, estoy pensando. A ah, mí me gustaba una de... Tengo el tanque lleno. ¿Cómo sería? Decir? La de Estebanés. Bueno, sí. <risa> No me parece. No, no, qué te tocó? Sí, no me parece sí, sí. que me. No. Tengo el tanque sí, lleno. Tengo el tanque lleno. Tengo el tanque ah, lleno, capaz. Pero que... no se enojaba. No, no era enojado. No, ah, no era malo. Era malísimo él, digamos. No, no, no, no. Era como seductor, Uf. pero no sé, ah, no se me ocurrió. Ah, ah, Igual es, ah, un desafío, es un desafío que lo sí, no, sí, es que digas enojada, bien. una frase Brian. seductora ahora enojada. Es que me, me decís "Pues seductor" y me dice, "Me vas a volver". Sí. No, no, no se, se le va no, al beroteo. Pero no, no, no, no vayamos Brian. al beboteo porque Brian. si no salimos más de ahí. No, no, no. Esto lo lo ¡No! ¡Qué mala! Tengo el tanque lleno. No, chicos. Que siempre no <risa> lo voy a dar, a no, lo puedo no, decir no, mal, no lo puedo decir mal, lo puedo decir no, mal porque vamos. soy actriz de primera línea, chicos. Ah. Brian, tengo el tanque lleno Brian, está. No, Brian, oh. no necesito que me lleves. ¿Quedó? A mí me convenció. ¿Lo Mira. grabaron, chicos, con Echa. el celu? Bueno, no grabamos, ¿no? Time, sigamos time. a ver. A la hora del levante. Ouch. ¿Cómo? Ah, está en sí, sí. pareja algo entramos en ese terreno no. entramos en ese terreno entramos al terreno eh, no. están No, tampoco eh? están los dos viviendo protestando eh, procesando vamos eh, eh! eh Eh, vamos eh, eh, eh! vamos eh, eh! vamos vamos vamos ¡Eh, eh, eh! vamos vamos vamos vamos vamos vamos vamos vamos no sé, actor de mi Fui actor siempre, así que sí, no sabría hacer la diferencia entre oh, eso. ¡Ay, bebé! Ah. Siempre estuvo sobrado, Brad. Me gusta que se ríe y chile los ojitos. Sí, sí. ¿A vos? Eh. Y yo lo utiliza como herramienta en algún momento. Eh, sí, en algún momento. Se no, usó. Pero más ahora de todo. Como he usado cada 25. cosa también. Por ejemplo, <risa> arma de seducción. Tu arma de seducción, que no falla. Uy, eh, sacar labios. Sí. A ver, sacar labios. Es que tenés buena ah, boca, te digo, ¿eh? La tiró ¿eh? Chupa, chupa Chupa, chupa, chupa, chupa, chupa Más, más Juanma, más Ah, lo no sabe no, oh, <risa> eh. oh, ¡No! Chupa, chupa Chupa chupa Es un montón Y bueno, el que sabe, sabe Son técnicas ¿Qué hombre? ¿Qué, otra? ¿Qué, hombre? ¿Qué, hombre? qué hombre qué hombre Qué hombre Ese clásico, qué hombre Tiene otra, tiene otra, ¿Tiene ¿tiene otra? otra? ¿Vos tenés una ya? ¿Yo? Sí No sé Mi amor ¿Los rubes? ¿Los ¿Los ojitos ¿Los rubes? Yo no sé Esa debe ser su estrategia Esa es el tierri para. ¿Eh? Sí, si en el centro de filmación no hay tanto catering, ¿qué se hace? Se comparte Uf. o se va a comer solo al baño. No, este sacuchito es mío de nadie más. Es un tema muy serio. Oh. Oh. Sí, Son está. exigentes. Y creo que hay algún, de alguna forma se tiene que resolver, a claro. oh. veces hay que comprar café en el lugar al no, la Pero Con esquina. la comida no se jode chicos no, Pero Llegan por claro. el, el si último canapé y vas llegando y miras y está Darín al lado estirando la mano Claro, ¡Auch! ¿qué hacés? ¿Qué Ese es mío, te, te, te reconoce y pa. decís no, no, ahí hay que ver Acá por está, pasar. estaba volando para vos Sé que lo querés Lo estaba cuidando <risa> para que nadie Lo, lo estaba vigilando para que nadie te lo agarre Ricardo. Y así Sí, claro, un poco va. que le dé culpa. Se te va el sabuche. Es una profesión que difícil. Que se come mucho. Te matan de hambre. Se come mucho. Sobre todo se, se come. ¿En qué se, Eso seguro. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? Eso seguro. ¿Sí? ¿Sí? Eso, ¿sabes qué? ¿Eh? Bueno. Eh, Bien, seguimos. Me lo han contado porque yo siempre he estado acá. Sí, sí. <risa> claro, lo, lo, pero la vos no eras actriz parte. también. Sí, bueno, pero me han contado. Pero no en esa parte No quedan dudas. Chicos, no quedan dudas que la película es una gran, gran candidata a los premios que ya todos conocemos a los premios Oscar. Ustedes uh -huh. ya deberían ir practicando un discurso. Sí. Así es que les pedimos de ser posible... Eh, practicar ahora en el medio de los agradecimientos de repente tú que meter al programa para todo y quédate con ah, nosotros si, puedo, si puede ser si sí. puede ser no es, si no el ¿no? A la es fama. porque nosotros no tenemos eh, cerrado todavía? el contrato 2023 y sí. nos ayudaría mucho esto imagínate Oscar si nos un recurso y ahí sí. el programa para todo vamos ok bueno eh, yo estoy muy agradecido por este premio le agradezco a la Academia sí. es una gran película y para todos mis amigos mirá cómo lo metió para, para mi familia no no. Para, para, no, no, no, no. Para, no no no no no no no no no no no no Y especialmente. Es confuso. Es confuso. ¡Al no de no no no Pasó sin no no no no de no de no no prende. No. Había que meterlo No, pues, no, no ver, porque el gerente necesita que sea literal Que okay, sepa okay. que somos nosotros No para todos, explícito Está eso, sentilo Sentí, los tuyos. Lo de la academia me encantó porque Bueno, sabiendo. es un agradecimiento muy grande Recibir esto de la academia Qué Y liviano. un saludo A toda mi gente A mi familia, a mis viejos Y al programa para todo del canal 7 de Mendoza <risa> lo veo, pero lo está bravo, pero, que bravo. no ¡Por Que ¡Por Buenos pasen ¡Por Buenos ¡Por favor! No favor! ¡Por YouTube. Bravo, ¡Por YouTube. ¡Por <risa> no, chicos, ¡Por Stream está muy ¡Por ¡Por favor! ¡Por ¡Por supuesto. Agarro el sí, dispositivo. Sí, claro. Sí. Bueno, ¿puedo ver un plano más cerrado? Sí, ah, claro, ¿sí? vos pedís lo ah, que quieras. Sí, sí, sí. Y muchísimo. Ganás tu Oscar, ¿te imaginas? Quiero agradecer principalmente a la gente de catering. <risa> porque sin esta gente no hubiera sido posible esta película. A mis amigos, al 108 que tantas veces me llevó hasta donde entreno teatro. Ah. Claro. a ese programa que me nutrió las tardes las noches las madrugadas porque lo veía por YouTube cuando estaba en Buenos Aires lo sigue, eh? lo y ese programa es para todo gracias hermoso, hermoso eh, tenemos que ir cerrando chicos agradeciéndoles por supuesto haber venido desearles que sigan los éxitos, que sigan disfrutando de esta hermosa carrera que tenemos el agrado de compartir. Y la última pregunta tiene que ver... Acá dice, por último, ¿qué fue lo mejor de haber participado en Argentina en 1985? Se los voy a cambiar. ¿Qué fue lo mejor de haber estado en Para Todo y Quédate con Nosotros? Me la pasamos muy bien. Ah, yo somos pasé un poco docéntricos. ¿sí? Sí. Sí. Sí. No, porque todo no queda parecías. para la promo. Ah, Cata, claro. Yo estoy pensando ya todo, en la edición. Todas figuras, ah, todas sí. figuras. Eh, no, que fue muy divertido. Jugamos jugamos un ratito y actuamos un rato, que hacía mucho... tiempo sí. claro, no, sí. sí. no, no, no, no No nos exponemos tanto. <risa> Tratamos de ser taller, más prolijos. Están dando un taller, sí. Estamos dando un taller, sí. sí. Hoy dimos el primero y mañana es el último. Y nada, se pueden sumar, pueden Voy, venir. ¿eh? Recontra, estás sí. totalmente invitada ahora. ¿Qué haces? De 13 a 16 sí. horas, gimnasio vitamina. Ah, de 13 a 16 sí. horas. Que nos agreguen, si no, al Instagram, a o a Manu Caponi. R. Caponi, perdón. Eh, RD Rico de dice. ¿De qué? De riquísimo sí. <risa> <risa> dice. De riquísimo <risa> <risa> <risa> <risa> y hey, Río. <era de> <risa> bueno, eh. Chicos, después de la pausa hacemos la escena del beso, eh. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿En la pausa? ¿Cómo? Ah, en la pausa. ¿En la... Ah, no. Ah, hasta acá llegan, se tienen que ir. Sí. Okay. Oh. Bueno, hasta la gracias, chicos. igual.